Ministro, pregunta para el señor ministro de Fomento, pregunta doña María Pilar Garrido, tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Eh, señor ministro, los problemas en la gestión de las autopistas ha sido una constante del Ministerio de Fomento. En estos momentos volvemos a tener un nuevo episodio, me refiero al rescate de las autopistas quebradas. Por eso queremos saber, por eso le preguntamos desde nuestro grupo si el Gobierno tiene previsto volver a licitar las autopistas en quiebra rescatadas por la Administración Pública. Muchas gracias, senadora Garrido. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, eh, señora Garrido. Efectivamente, nuestros compromisos hechos públicos y que posiblemente usted conoce porque han sido anunciados en sede parlamentaria son, en primer lugar, conseguir que esta situación no evite que se puedan seguir utilizando las autopistas y que estén disponibles para aquellos que deseen eh, usarlas. Y, en segundo lugar, intentar minimizar al máximo el impacto y la afección que esta situación de autopistas en concurso pueda producir sobre los ciudadanos y sobre el conjunto de la sociedad. En consecuencia, sí, el Gobierno tiene intención de volver a licitar las autopistas en quiebra. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Garrido. Bien, eh, la verdad es que no me ha convencido su respuesta. Hablar de minimizar y hablar de cifras creo que no es la solución. Yo se lo voy a contar de otra manera y se lo voy a explicar de manera sencilla. Eh, nos podríamos hacer tres o cuatro preguntas para que todos nos entendamos de qué estamos hablando. Primera pregunta, ¿qué hay y quiénes están detrás de las concesionarias? Pues bien, ¿quién hay? Hay un gran negocio, existe un gran negocio del capital privado que beneficia, como siempre, a las élites económicas. A sus amigos, a los de siempre. ¿Quiénes están detrás de esas concesionarias? ¿Quiénes son? Pues las sociedades que gestionan estas vías están formadas, como siempre, por grandes constructoras y bancos. Bancos como el BBVA, Santander, Bankia, constructoras como Ferrovial, SACIR, ACSL, OLL. Bien. Más preguntas. ¿Cómo se hacía el negocio? En muchos casos, le voy a contar que en las constructoras, me imagino que ya lo sabe, la constructora formaba parte de las concesionarias y esta pedía a la propia constructora que construyera la autovía y para pagarle, por supuesto, le pedía el préstamo al banquero amigo. Así, la constructora cobraba porque había realizado la obra... Y la concesionaria y los bancos estaban bien protegidos. Y aquí viene lo más gracioso. Existía una cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración que significaba básicamente que aunque el negocio fuera mal, que aunque luego quebrara, podrían recuperar siempre el dinero invertido. Así que no importaba que el negocio fuera ruinoso, que hubiera sobrecostes en las obras, que hubiera expropiaciones también ruinosas, porque siempre siempre iban a ganar los mismos. Por lo tanto... No entiendo. Ustedes hablan siempre de que el mercado funciona solo, que no hay que intervenir. No, ustedes intervienen. Lo que pasa es que intervienen solo para rescatar a los de siempre, para rescatar a los banqueros. Y esto nos va a costar a los españoles y a las españolas mucho dinero, entre 4.500 y 5.800 millones de euros, como consecuencia, como diría un compañero silvio de gobierno, de la borrachera, de ladrillazo y ansias de especulación que provocó las nefastas políticas, entre otros, del señor Azteca. Pues bien, la pregunta del millón y la más importante, ¿cuándo van ustedes a dejar de rescatar a los bancos, a las empresas concesionarias, a sus amigos, para rescatar a los ciudadanos y ciudadanas que están en una situación urgente? Recogiendo palabras de Cáritas, con ese dinero que van a dedicar a rescatar las autopistas, se podrían rescatar las 700.000 familias españolas Vaya que están termino, en pobreza severa. Se verá familias que no tienen ningún ingreso, nada de nada. Situación a la que han llegado por las políticas de deterioro del empleo que hacen ustedes y también por la inexistencia de políticas públicas de protección. Le citaría entre ellas las políticas de vivienda, que también es responsabilidad Termina, suya. Van a dedicar una miseria en los presupuestos generales del Estado a unas políticas que, como sabemos, todos son fundamentales para calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias, senador Garrido, Señor ministro. Señor presidente, eh, señor Garrido, se ha montado usted una realidad aquí paralela en la que ha hablado de todo menos de la pregunta que usted me formula. Y comenzaré por la parte final. Mire, el Gobierno no va a rescatar aquí ninguna autopista. No se trata de ningún rescate. Las acciones que estamos llevando son consecuencia de los procedimientos judiciales en curso. Primero, porque lo dice la ley y, segundo, porque lo dictaminan esos procedimientos e instancias judiciales. Queramos o no queramos y, por lo tanto, no hay decisión política, tenemos que asumir lo que marca la ley, que es la reversión de estas autopistas. Y lo que estamos haciendo, habiendo intentado como hemos intentado un acuerdo, efectivamente, para que se minimizara ese impacto, pero que no ha sido posible dentro del proceso de negociación, es trabajar en un doble sentido, preparar la Administración, y lo estamos haciendo a través de a la empresa pública para asumir la gestión correspondiente y, segundo, efectivamente, volver a licitar las autopistas. ¿Por qué? Porque de esa manera nos podemos ahorrar un importantísimo gasto en mantenimiento, explotación, gestión del personal, que para eh, dar una cifra eh, se puede situar en el entorno de los 65 millones de euros al año y porque, de esta forma, también podemos compensar el coste de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que, por cierto, señoría... Esto no es una cuestión que venga en los pliegos de las cláusulas de los contratos, sino que es una cuestión que está establecido de forma legal y que no es fácil estimar. Desde luego, una cifra muy inferior a la que usted está eh, barajando. Lo que sí tenemos eh, claro es que, en el momento que se vayan a producir esas relicitaciones, las condiciones serán distintas de las que tuvimos en aquel momento, entre otras cosas, por las modificaciones legislativas que hizo el Gobierno del Partido Popular en la legislatura pasada, además de las condiciones que podamos incluir en los correspondientes pliegos para una mayor garantía, teniendo en cuenta, además, que estas autopistas en estos momentos arrojan un evita positivo. Me refiero a las ocho concesiones. En su conjunto, si uno analiza la evolución del tráfico que más o menos está con un crecimiento del 10% y que, por lo tanto, tiene un impacto positivo. Por lo tanto, señoría, lo que está haciendo el Gobierno es muy sencillo de entender: mantenimiento del servicio público e intentar minimizar el impacto de una situación sobrevenida para la Administración que está obligada a asumir porque es una cuestión legal. Muchas gracias. Muchas señor ministro. Pregunta para la señora ministra de